ready. No. Voy andando y no me ves, lo digo y te llevo en los pies Gasto mucho y no me ves, yo te quiero y no me crees Dando vueltas por la calle pa' ver si te encuentro a ti Sé que te gusta hacer vida igual que a mí Pero yo ando perdido y me voy por ahí Yo estaba en la mala y no te tenía aquí Estaba intentando hacer mi vida y ser feliz Yo estaba perdido y tú no eras para mí Vida, no pienso mañana, ando en la mía, no importa si llueve Hoy todo es triste, tú no te vayas, sé que es mentira Tú no me amas, ya sé que es tarde, si algo me mojo ¿Qué más te da? La vida está cara, te quedo te va Mamá me decía, no hay otra vida, vive la vida, mañana no estás. Si y somos y resto de eso te da igual, tú lo que quieres vestir de Chanel Tú no lo sabes lo mal que pasé, todo este camino sin saber qué hacer Ando mal herido buscando placer, esto es mi cura al amanecer Tú estás en venta, no tienes nivel Vive, me muero, culpa de la vida, resto no sumo, no va tan guay, si sumo no resto, esta es mi life Mamá, dime que vuelves loco, de lunes a viernes, con lo que sueño es con verte Me siento en noviembre, yo ya no puedo verte, pero puedo recordarte Dame calma desde el cielo, que yo estoy buscando vida, sé que me esperas entrada Tocando un en piano, ya lo siento, no te miento, ya te quiero, y es por eso que yo lloro Dame la vida, no me la quites No se haga poco esta vida de mierda, dinero, papel Me ha dejado cao, estaba de paso Pero lo he doblado, me monto y me muevo Soy un desgraciado, yo lo que quiero vestir de Chanel Para nosotros que sobre, Loco, vinimos de pobres Ya sé que no tengo nada Por eso te lo doy todo Estaba parado, en nada actuamos Sacamos lo malo, nunca es tan bueno Tú eres un falso, yo sigo voy solo Salgo y me mojo, nadie me ve ya sé que no es para mí Ando loco y no es por ti Es esta vida que me quema Y no consigo ser feliz Tú dime qué haces por mí Nada Yo voy solo y no me ves que me quieres? Yo no sé Esto no es vida Más bien es pena Tú que me miras No digas nada mi vida Quiero que brinden con cava Que la pena no se haga larga Yo estoy pensando en hacer vida Y olvidarme del mañana Hoy que estoy perdido Y ni tus besos que me sanan Está largo Camino, y no sé dónde acaba. Mamá, vuelve, te echo de menos. ¿Cómo la hago yo? ¿Cómo la hago yo sin ti? Velve, no y no me ves, Louis Vuitton llevo los pies Gasto mucho y no me ve yo te quiero y no me crees Dando vueltas por la calle para ver si te encuentro a ti Yo estaba perdido y tú no eras para mí Sé que te gusta hacer vida igual que a mí Pero yo ando perdido y me voy por ahí Yo estaba en la mala y no te tenía aquí Estaba intentando hacer mi vida y ser feliz